Los seres vivos evolucionamos para adaptarnos al entorno. Así hemos funcionado siempre. Podemos llamar entorno a todo lo que nos rodea. La proporción de gases del aire, el clima, a tu pareja... No, no te enfades. Para ti, tu pareja es parte del entorno. La única persona que realmente conoces como tal es a ti misma. Explicamos esto desde los dinosaurios. El entorno de los dinosaurios se basaba en una gran vegetación, de forma que los animales evolucionaron para ser grandes herbívoros. De forma que ahora, el entorno era una gran vegetación y grandes herbívoros. De forma que otros animales evolucionaron a grandes carnívoros. Y esto ocurrió en paralelo por todo el mundo. Cada animal estaba adaptado a su entorno. De hecho, si no se invierten en recursos en clonar dinosaurios, es porque se sabe que al cambiar el entorno, ellos cambiarán, y por ende, no serán útiles para el estudio. La mayoría de los dinosaurios vivieron hasta el famoso meteorito. Algunos siguen viviendo. Los dinosaurios no estaban preparados para tal catástrofe. El entorno pudo con ellos. Nosotros éramos pequeños mamíferos en ese momento. No era nuestro entorno ideal, pero a diferencia de los dinosaurios, podíamos sobrevivir. El entorno cambió y evolucionamos hacia algo que nunca se había visto. Un animal que en vez de adaptarse al entorno, adapta el entorno a él mismo. Mírate a ti mismo. ¿Tienes grandes garras? ¿Grandes músculos? ¿Grandes colmillos? No. Entonces, ¿por qué eres una de las especies dominantes del planeta? La respuesta está en el entorno. Pero no el que nos rodea, sino el que nosotros mismos hemos creado. No tenemos depredador natural. Hemos creado vacunas y cada vez son más las enfermedades que conseguimos combatir con la ciencia. Hemos creado casas, edificios gubernamentales, una sociedad. Y ahora, ese es nuestro entorno, la sociedad. La sociedad es democrática. Esto implica que está hecha a medida de la mayoría. Está hecha para personas con dos ojos funcionales, con cinco dedos en cada mano, con una inteligencia media, diestros... Vamos a centrarnos en los diestros. Existen diestros, zurdos y ambidiestros. A partir de aquí ya podemos notar para quién está hecho el entorno. Pues la palabra ambidiestro está formada por ambi y por diestro. ¿Ambas manos diestras? ¿Por qué no ambas manos zurdas? Ambizurdo. Los zurdos manejan su mano zurda con la misma habilidad que un diestro la diestra. ¿La respuesta? El entorno. Pupitres, tijeras, las anillas del cuaderno, mancharte la mano escribiendo. Hasta la mayoría de ratones de ordenador están hechos para diestros, y los que no... Los tendrás que configurar después en tu ordenador para invertir los controles de clic y menú contextual. ¿Qué pasa? ¿Aquí soy yo el invertido? Se puede llegar a pensar alguien zurdo. Pero ser zurdo tiene sus ventajas. La ventaja de los zurdos está en el deporte. Nadie se espera un movimiento de un zurdo. Y la respuesta siempre suele ser hacia el lado no hábil de un diestro. Por contra, el zurdo está más que acostumbrado a jugar contra los diestros. Entonces, ¿ser zurdo discapacita? La respuesta es no. Discapacita que la proporción de zurdos en el mundo sea 1 sobre 10. Propongámoslo al revés. Metemos a 10 ingenieros zurdos a preparar material de oficina. Nos encontraríamos con pupites zurdos, tijeras zurdas... Ratones para zurdos, y que tendrán dificultades para manejar esto, será una persona diestra. ¿La persona diestra es discapacitada? No, pero un entorno zurdo la discapacita. Y ahora pregunto, ¿por qué a una persona zurda no le dan un porcentaje de discapacidad? La respuesta, al final del vídeo. Esto mismo que le ocurre a nuestro amigo diestro en un entorno zurdo, ocurre en el autismo. El entorno, en este caso, un entorno social adaptado a la forma de socializar de la mayoría, nos discapacita. A esto no le ayuda nada la falta de concienciación, conocimiento sobre el autismo, así como el escaso avance de la tecnología de estos campos. Forzar a una persona a cambiar su forma de ser es un error al menos en el autismo lo que realmente nos ayuda es tener las herramientas nosotros decidimos cuándo usarlas y si realmente queremos usarlas cuando decimos que aunque un autista no es capaz de relacionarse con los demás con normalidad que pueda aprender no le estamos dando una herramienta le estamos intentando cambiar cuando decimos que un autista puede aprender a dejar de decir las cosas directas para que no parezca a borde no le estamos dando una herramienta, le estamos intentando cambiar. Forzarle a un autista a usar su mano izquierda, entiéndase la referencia, le estamos causando daños emocionales que pueden influir en el desarrollo de su forma de relacionarse, así como en la etapa de adulta de ansiedad, aislamiento social, depresión, todo por las malas experiencias de forzarle a cambiar su forma de ser. El mundo no está hecho por autistas, y por lo tanto, tampoco está hecho para nosotros. El entorno nos discapacita. Mucha gente dirá que hay autistas con un autismo más profundo, haciendo relación a que tienen discapacidad intelectual. Pero en ese caso, el autismo no discapacita. En todo caso, discapacitaría la discapacidad intelectual o no y si te digo que también discapacita el entorno a una persona con discapacidad intelectual una persona con discapacidad intelectual medida contra el promedio siempre saldrá perdiendo pero ahora te propongo lo siguiente todo el mundo toda la humanidad tenemos una discapacidad del 33% la humanidad se moriría de hambre no, comeríamos, buscaríamos cobijo y tendríamos crías, como en la actualidad. Y en ese escenario, nadie sería discapacitado, porque el entorno, la sociedad, estaría creado por y para personas con un 33% menos de inteligencia. Las carreras universitarias serían de más años, o crearían estudios de menos contenidos y más modulares... Más especializados en un campo concreto. ¿Quién sabe si un entorno creado por personas con discapacidad intelectual sería más afín para el desarrollo de la humanidad? A fin de cuentas, los dinosaurios vivieron millones de años con muchísima menos inteligencia que la nuestra. Y ahora te expondré algo. ¿Sabías que tú también tienes discapacidad? ¿Acaso puedes ver los colores ultravioletas e infrarrojos? ¿Acaso puedes volar? Existen animales con estas capacidades, pero nosotros no las tenemos. Entonces, sí, podemos decir que la humanidad completa es discapacitada. Así que, si en algún momento de tu vida te planteas, ¿por qué debemos hacer accesible algo para una minoría? Acuérdate que creamos aviones para tener accesibilidad al cielo, creamos libros por nuestra limitada memoria y también hemos creado abrigos por haber nacido sin pelaje. Volvemos a la cuestión del inicio. ¿Por qué a los zurdos no se les da un porcentaje de discapacidad? Ser zurdo oficialmente no es una discapacidad. Aun siendo obvias las dificultades en la escuela y en un mundo creado para diestros. Pero sus dificultades no le impiden llegar a un puesto de trabajo. Y sí... Así de triste es la evaluación actual, pero es normal, la mayoría de las ventajas que ofrece un certificado de discapacidad son económicas, no solucionan tus problemas reales, tampoco son grandes las ayudas, pero están pensadas para subsanar un impedimento económico debido a una discapacidad. Es por ello que a los autistas adultos, sobre todo a aquellos que tienen trabajo o estudios terminados, se les ponen trabas al acceso de un grado de discapacidad. A las personas sordas, mudas o ciegas también les discapacita el entorno. Pongamos un escenario en el que todos fuéramos sordos. ¿Ser sordos se consideraría una discapacidad? No, de la misma forma en la que hoy en día no tener alas para volar no es una discapacidad pero hemos creado aviones para poder acceder al cielo y ahí está la solución, adaptar el entorno. El autismo tiene características muy definidas en una persona. Como ya vimos en el anterior vídeo, es un conjunto de fenotipos al cual le está discapacitando un entorno social que no está hecho a su medida. En este caso, cambiar el entorno es... Precisamente lo que estamos intentando hacer en redes sociales, concienciar a la sociedad. Hay muchos defensores de la futura terapia genética para eliminar el autismo, defendiendo que a los no verbales les ayudará. Pero en el momento en el que modificas la genética o la epigenética de un individuo, estás cambiando su identidad. ¿Y cuál es la solución entonces? La tecnología la tecnología capacita a unas personas y les facilita la vida a otras personas hace poco se ha conseguido mediante inteligencia artificial leer palabras de las ondas cerebrales con esto podríamos tener dos escenarios uno en el que diseñamos un aparato con altavoz que diga lo que intenta decir un autista no verbal o una persona con impedimentos en el habla y otra un audífono en el que tú pienses en una persona y le mandes un mensaje, el que tú quieras. Tú pienses en un grupo de personas y hables con ellas sin hablar. Adiós a Skype. Todo esto no está muy lejos de lo que se va a lograr con la inteligencia artificial. Las primeras redes neuronales que se crearon para leer imágenes fueron inspiradas en el comportamiento de las neuronas del cerebro de un gato. Así que, hoy han sido palabras, mañana serán imágenes o pensamientos más complejos. Las sillas de ruedas se reemplazarán por exoesqueletos que se muevan a tu voluntad, teniendo más agilidad y resistencia que cualquier persona común. Entonces, ¿podemos decir que la humanidad eliminará las discapacidades? Sí, pero lo que nunca eliminará será a los discapacitados no seamos como los dinosaurios no veamos a las personas con discapacidad como grandes herbívoros parte del entorno a los cuales podemos devorar adaptemos el entorno y dejemos ser a las personas como realmente son gracias